agradecerle a ustedes a la familia Telenor el apoyo el soporte lo que es eh, un servicio donde nos sentimos muy agradecidos del servicio de ustedes y ellos ella es una de las pacientes allá hay 61 pacientes ahora mismo y yo quise que ellos siempre sean agradecidos a saber que también nada más no se les puede dar y la tendríamos en un lugar privilegiado justamente por el de ustedes gracias esto nos compromete a ayudar más a ser más solidario a tener más en cuenta el servicio que debemos prestar a nuestra comunidad aún siendo una empresa de, que debe tener beneficios también hay un beneficio que no, es, que no se mide pero que es el que más satisface que es el que se puede dar por el proyecto y muchísimas gracias por esto Extiéndale nuestro agradecimiento a los compañeros suyos. Que... Este reconocimiento hemos venido a traérselo a la familia Telenor, eh, de parte de los pacientes de la unidad de Modiales y de San Francisco de Macorís, Hospital San Vicente de Paúl, acompañada de, la, de nuestra psicóloga, que siempre está al tanto de todo, y estamos muy agradecidos. Gracias, mi amor. También <risa> sí. nosotros y ustedes. Que lo que hacen en el hospital, en la unidad, sea para provecho, para bien y para que encuentren la salud. Si la, la señal nuestra puede darle un poquito de tranquilidad, la van a tener siempre. Gracias.